Cinco o seis formas en cualquier parte del mundo eh, son sí. utilizadas para, para engañar a, a, al fisco, eh, al Estado, pero... Y esas cuarentas aquí... son las que se han descubierto, hay que ver las que no se han sí. descubierto. Sí. La que verdaderamente <risa> funcionan. Sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, aquí el Fondo Monetario emitió un, un comunicado, dice que Latinoamérica es una región, eh, desde el punto de vista económico, y yo diría también desde el punto de vista político, bajo incertidumbre. El clima empresarial continúa en un descenso en dos trimestres. O sea, el, cuando hablamos del, del clima empresarial hablamos de las expectativas de los empresarios de la región y también las expectativas de los inversionistas. Eso no es un secreto para nadie porque sencillamente si usted tiene su chelito, por eso yo siempre digo que, que el, el flujo del dinero es tan importante para determinar las cosas porque el dinero no juega, el dinero no cree ni en política ni nada de eso. Usted simplemente pone su dinero donde usted cree que hay seguridad y hay tranquilidad. Y si usted se va... A Bolivia, si usted se va a Chile, si usted se va a cualquier otro país de Latinoamérica, ahora mismo que están en medio de una efervescencia, a Venezuela, cualquiera, usted prefiere su chelito no verlo ahí. Entonces el dinero no miente, el dinero es muy sincero y esa incertidumbre es un problema. Los libros no mueren. Sí, los libros no mueren. No, no, no. Mira, todas las cosas, la política se manipula, todo eso, pero el lugar donde la gente pone su dinero eso es algo que no, no hay un, una forma de tú manipularlo. Sencillamente, la gente pone su dinero donde entiende que está seguro y donde entiende que va a ser productivo. Cuando la gente ve un alboroto, ve una situación... Desorden. Sobre todo desorden jurídico. Desorden jurídico, desorden político, ahí mismo se tranca el juego. Dice el superintendente de banco que, y destaca los altos niveles de liquidez que tiene el sistema financiero dominicano. Y eso es una realidad, señores. El sistema latinoamericano eh, de República Dominicana a nivel de banco ahora mismo es uno, yo me atrevería a decir no solamente Latinoamérica, es uno de los más estables del mundo de, lo más o sea, de los más sólidos pero, ¿por qué? pero tú sabes que esa liquidez también tiene, tiene no se ha reflejado porque la gran mayoría de lo, de los que se van a, quieren hacer un negocio, quieren hacer una empresa al no haber reglas claras tienen cierto temor no, no, claro para que utilizar sí. ese dinero. Claro que sí. Eso es lo que pasa también en la República Dominicana. Claro que está sí. la liquidez, pero a ti te da temor agarrar 30 o 40 millones de pesos claro, para emprender un compromiso. Un, un compromiso de ese tipo. Claro. Sin embargo, tú no tienes seguridad jurídica, no tienes impuestos internos, no las reglas claras. Todas esas cosas, la política varía mucho en, en el sentido de, de, de la, del Estado. Social en que se encuentra el, el, el, el, el consumidor. Esa sobre liquidez que tiene el sistema financiero, reflejate en la tasa del dólar? Claro. ¿Por qué? Porque sencillamente, si hay mucho peso disponible <risa> buscando dólares, entonces el dólar se, se sobrevalúa, sube sí. su valor. Así mismo. Es, eso, es, eso esas, esas son cosas que no van de la mano y quiere esa estabilidad en cuanto a la, la a liquidez. La, a la liquidez no van de la mano con, con eso que dice Sergio. Claro que pues sí, claro. Entonces que sí. es correcto, o sea, no es no. O sea, no no hay por qué no debe haber incertidumbre de ninguna manera. No, sí, no, ¿sí? no no, ¿sí? son ¿sí? sí, okay. porque lo que está diciendo la, esa esa institución es que hay una una un exceso de liquidez. Que hay dinero para para y, inversión, y como, y como, para, y como, para, y como dice Sergio, si la situación es de incertidumbre, tú no vas a tomar prestado para meterlo en un okay, sitio de incertidumbre. Entonces, ¿Qué provoca eso? Que los bancos tengan mucho dinero. Decir, sí. o, sea, la o sea, la incertidumbre no existe. Aquí no hay incertidumbre. No hay incertidumbre. No, no, no, tú, y parte tú... de esa incertidumbre es que los bancos tengan mucho dinero. Porque donde hay... Un mercado en crecimiento, la gente está tomando mucho para invertir, para no hay no tanta liquidez. Entonces, ¿Por qué destacar eso como positivo, esa, esa liquidez? Bueno, porque tiene su lado positivo frente a rumores, a situaciones que se presentan ah, a veces. nosotros estamos viendo la parte negativa. ¿eh? Estamos viendo la parte negativa okay. porque todos, señores, en economía, y siempre se lo he dicho aquí, todo tiene un lado positivo y un lado bueno. negativo. Lado negativo, eso está indicando a ti que la gente no está yendo a tomar prestado. No. Y ese dinero está en los bancos está como un incidente eso también te está diciendo a ti que eso es parte de las causas por las cuales el dólar está subiendo porque hay una serie hay mucho dinero en los bancos dinero que incluso se puede decir que está hasta barato y al haber mucho dinero disponible ese dinero tiende a comprar que dólar está dólar para guardarlo. por pero eso no, es que no es la realidad porque si da esa liquidez en los bancos el dinero está ahí o sea, que no se está tomando ni siquiera para comprar bueno, dólares. Pero podría ser porque cuando, cuando la, hay tanta liquidez, bajan las tasas y la gente dice, no, pero yo mejor, en vez de ponerlo en el banco al 5, al 5 y medio, mejor lo compro en dólares y lo, y lo dejo ahí. Uh -huh. Oye, ¿hasta qué punto? Porque también eso está asociado. Cuando un banco tiene mucha liquidez, paga una tasa más bajita. Uh -huh. Entonces, al pagar una tasa más bajita, es un incentivo a que tú compres dólares. ...porque tú dices, ah no, pero ven acá... ...me están pagando un 5,5... ...pero esos 5,5 me lo gano yo en la devaluación de la moneda... Sí. ...y estoy más seguro... ...aparte que te pagan quizás un 1 y pico, un 2... ...en dólares... Entonces, eh, ...todo tiene una cara positiva... ...y tiene una cara negativa... ...la cara positiva es que la, los, los ahorrantes... ...pueden estar tranquilos... ...en que las instituciones del sistema financiero... ...no hay riesgo de que ahora mismo un banco quiebre... ...no hay riesgo de que un banco se vaya... ...porque es tanta el encaje... ...tanta la liquidez que tienen que no hay no hay la posibilidad de, de que haya un, una, una situación de liquidez pero entonces, está la, la parte negativa que te dice a ti bueno es que la gente no está tomando prestado tú, está, la gente está esperando quizás que pasen las elecciones para entonces emprender o, la gente, proyectos. o la gente también tiene liquidez no porque claro. la, la liquidez de los bancos es un reflejo de la liquidez de la gente correcto eh, son cosas que van, van a tomar que va de la mano, la mano ¿tú? exactamente entonces no es bien de los punto de vista negativo pero todo tiene su, sus efectos eh, un tema que siempre hemos tratado aquí sobre la, la industria naranja como le llamamos eh, las, la industria de la creatividad de la música, del arte dice que la irrupción digital revoluciona la industrias creativas en Latinoamérica ese es un tema en que nosotros como país y como región nos hemos ido quedando atrás no le hemos dado al, al, a la economía naranja esa participación que ya debería tener se está hablando de que ya a nivel mundial la la, la economía naranja, los recursos que mueven las artes, la música, la pintura, el folclore, ya es un 5% del Producto Interno. De, de, del mundo, que es sumamente importante es mucho fíjate dinero. que nosotros hemos, solamente hemos tenido de, lo, de, lo, de las personas que nos han, que nos han de los invitados que hemos tenido históricamente en el programa que se ha referido a esa parte tan importante que es la economía naranja un, y fue Franklin, Moniz, Franklin Romero sí. porque viene de, sí. ese, de, ese, viene sector de ese sector ese, y, ese, y, ese, y ese, sector. sabe lo, los recursos que ese sector podría generar si es bien manejado, entonces sí, simplemente quise traer esa nota para decirle a las para ser, seguir haciendo esa advertencia y que privado. se detengan, ¿verdad? A, a, a darle importancia que requiere la economía naranja. Exactamente, esa es la idea. La siguiente, por favor. Este, Eduardo, te dormiste. Señores, oigan este dato, que yo me quedé sorprendido cuando lo vi. El crédito se contrae un 80,11% en Venezuela en este año. Uh -huh. volvemos otra vez al tema al, que, al, que tocábamos ahorita pues el, el señores al nivel de incertidumbre que hay si el año pasado que ya la cosa estaba mal en venezuela la gente no tomó prestado este año tomó un 80% menos <risa> ¿qué te quiere decir eso o simplemente la gente no, dice en no, no, venezuela como, no, yo no voy, voy pagar. a, invertir no voy, y, a y invertir no voy a invertir cuando no, no no no puedo nada. pagar ¿cómo pago? o sea, se cayó el crédito este año en Venezuela un 80% y mira, ¿y hasta cuándo van a resistir? Pero años. en Venezuela la cosa es diferente. Porque... Un yo extremo, entiendo, pero ahí el... se puede llegar. Entonces, eso es lo que tienes que, que ver esos espejos para tú cuidarte. Porque otra cosa, tú dices, ven acá, pero si yo fuera un venezolano y hubiera condiciones para tú invertir, fuera un palo porque esa modela de baloncodear, tú coges 10 mil pesos prestados eh, y lo comparas a dólares y, y vale, va, 100, va ¿sí? al mes ¿sí? y ya tú lo que a esos 5 dólares. <risa> sí, sí. Pero aún así la gente no se anima a, a tomar verdad, prestado. Señor. Dice que China y Estados Unidos conversan por teléfono para zanjar su guerra comercial. Es, eso Lo tiene... de la conversación es buena, por, por teléfono. Bueno, que, por eh, sí, no, no son capaces bueno. de, de juntarse, ¿verdad? Sí, pero para que eso eso de por teléfono me diga a mí que es a un nivel alto. Estamos hablando quizás de, de, de Trump y, de, y del primer ministro chino. Eh... Sí, porque no creo que ningún otro tipo de llamada pueda tener la importancia y el impacto sí, que sí, no general. sea entre ellos dos. Ellos se metieron en esta guerra comercial, sobre todo Estados Unidos, que fue el que la propulsó. Y se han dado cuenta realmente que ha sido daño para ambas partes, que, no, que el, el método que usaron está radical. Sí, porque ambos se necesitan. Se sí, necesitan, sí. son dos economías. Es un mercado un mundial, es un mercado ya que está distancia, distancia física eh, mucha, pero eh, no hay distancia a nivel comercial, es tan cerca, cerca.